Gracias, amado, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, la historia de la humanidad está dividida en diferentes épocas. La prehistoria, que es el tiempo, ¿verdad?, que se vivió donde no existía la escritura y termina justamente con, con el descubrimiento de la escritura, el inicio de la escritura. Luego viene... La, la edad antigua, luego la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Allá atrás, fíjense ustedes que estamos en la edad contemporánea. Allá atrás, en la edad, me, en la edad media, existió algo que se llamó la Inquisición. Era un grupo de personas, yo lo voy a decir de manera muy llana, que juzgaban... Aquellos que ellos consideraban que cometían delitos religiosos, para decirlo de una manera. Aquellos que eran herejes, lo acusaban de brujo y demás. Ellos mismos, lo, ellos mismos lo acusaban, ellos mismos lo juzgaban, ellos mismos lo condenaban. En ese momento, la prisión era todo el tiempo la regla. Desde que una gente lo acusaban, el acusador, que era el mismo juzgador, decía, no, no preso. ¿Y qué hacían? utilizaban como prueba fundamental la declaración o la confesión del acusado. ¿Pero qué métodos utilizaban para conseguir la confesión del acusado? Innumerables métodos de tortura. La tortura. Que era preferible para aquel que estaba acusado decir que sí, aunque no fuera así, porque era más fácil morir que durara ese tiempo en sufrimiento. Eso fue lo que, de, de, eso fue lo que de, demostró eh, César Becaría cuando escribió sí. de los delitos y de las penas. ¿Qué resulta? Eso. Esta historia, esta, esta breve reseña la hago, con el objetivo de que aquel que no ha estudiado mínimamente el derecho, la historia del derecho, entienda más o menos el fondo de lo que vos, más adelante voy a explicar. Imagínese usted que usted lo agarra, lo, aga, lo acusan de algo, vienen el Estado y lo busca preso, lo encierra en un calabozo y entonces utiliza en su contra su propia declaración. Por esa declaración suya fue en base a que usted lo colgaron de, un, de, una, de una cuestión y le dieron 60 palos. O. Eh, lo sometieron a un sistema de tortura que usted no podía aguantar y al final usted calculó y dijo por más fácil que me maten a yo seguir mira, aguantando este dolor mira, frecuente. Hay, hay una, había una rueda, había uh -huh. una rueda cortada como si fuera un bizcocho. Imagínense un bizcocho, usted lo corta en cuatro pedazos, ¿verdad? Esa rueda, a medida que iba dando vueltas, los cuatro pedazos se iban separando sí. y entonces amarraban a las personas como un cristo. Lo amarraban aquí, lo amarraban allá y de los pies. Y cuando esa rueda comenzaba a dar vuelta, eso comenzaba a alarle las extremidades sí. hasta que lo desmembraban. Y el otro, la otra tortura que era sumamente cruel era la del ratón. Le ponían un, un, un, un ratón en una jaula eh, en la barriga y le ponían candela a esa jaulita. El ratón llegaba un momento en que el calor ya no lo soportaba más, entonces tenía que... Tenía que buscar la forma de salir. ¿Y por dónde iba a salir? Por la barriga del tipo, que era la parte más blanda que él podía abrir. Claro. Y el ratón moría ahogado en la sangre del tipo, pero el tipo también moría. Sí, entonces, Oye, una cosa increíble la, eh, la inquisición. Digo esto porque la gente no entiende. Por ejemplo, dentro del derecho penal, uno de, eh, de, de los momentos históricos que más se resalta es el momento en el que Jesucristo, este personaje histórico, fue juzgado, que lo llevaron ante un paredón, eh, lo llevaron ante la autoridad y la autoridad le dijo a la sociedad, bueno, pero de qué es que usted acusa a este hombre? Bueno, acá está, dice, eh, este hombre está hablando mentira. Este hombre se cree en Dios, se cree el rey de los judíos. y Pero yo no encuentro eh, eh, yo no encuentro delito en él. Y entonces buscaron una forma de tratar de salvarlo, según lo narra la historia. dijeron eh, bueno, toca liberar a alguien. Tenemos a Barrabás y tenemos a Jesucristo. Y quizá la autoridad, con el deseo de que la sociedad dijera, danos a Jesucristo, libera a Jesucristo, entonces lo puso en la balanza y dijo: ¿A quién quieren? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Dijo la sociedad enardecida, violenta, ojo, que ahora oh, anoten ese, ese dato ahí, violenta, anótelo. Esa sociedad prefirió que crucificaran a Jesucristo. Eh, y liberaran a Barrabás. Suelta Barrabás. Suelta Barrabás. Y, y tranca a Jesucristo. Ajá, ¿y qué hacemos con él? Crucifícalo. Pero antes de crucificarlo, vamos a darle una salsa. Vamos a darle una pela. Para que entiendan. Y usted dirá, bueno, no se puede hacer comparación con Jesucristo. Olvídese de Jesucristo el cristiano. Eh, eh, eh, olvídese de, de, de la parte eh, religiosa. Póngale humano ahí. Póngase usted en su lugar ahora. Y vamos a explicarlo. Amado... ¿Tú tienes la hoja por ahí? ¿De qué? De, la de lo que tú figuraste ahorita. Echa ah, para acá, muchachos. Ah, sí, sí, sí. Amado dibujado ahorita una figura muy interesante de lo que es el Estado frente al ciudadano. Yo se lo quiero figurar de esta manera, así como yo lo veo. Esto es una patana, sí, yo lo dibujo muy mal, pero bien. Esto, esto es una patana llena de, cargada de cemento. Todo lo que usted ve ahí son fundas de cemento. Eso debe, pes debe pesar todo, toda la libra del mundo, toneladas. Mm. Sí. Y aquí debajo, aquí, aquí hay un ciudadano que está siendo atropellado por la patana. Que dice aquí, la violencia del Estado. Esto significa la violencia del Estado frente al ciudadano. Así es la justicia cuando se mal maneja. ¿Por qué digo esto? Porque al Ministerio Público, y aquí lo... lo, lo, lo lo figura muy bien amado. Míralo aquí. Muestra al Estado gigante, enorme, poderoso frente al ciudadano aquí chiquito. ¿Lo ven? Es lo mismo que yo, que yo acabo de presentarle a ustedes. ¿Qué resulta? La historia que, que hacía hace un rato. El ser humano se dio cuenta de que así no se podía. De que el Estado había que ponerle un freno porque abusaba del ciudadano. Porque machucaba al ciudadano. Lo machacaba, lo, lo pisoteaba. Y entonces dijeron, no, tenemos que arreglar esto. Y de ahí hasta la época contemporánea que es la que estamos viviendo ahora, se creó esto, por lo menos aquí en la, en la zona, en la región. Se creó esto. Código Procesal Penal. ¿Y qué dice esto? Esto es una garantía para que el Estado... No abuse, no aplique toda su violencia sobre el ciudadano que está indefenso. Y esto le dice al Estado, hasta aquí tú puedes llegar. Tú puedes hacer esto y lo otro. Vamos a ver. Dice el artículo 234. Óigase bien. Atención a lo que estoy diciendo, a la sociedad violenta. Dice aquí. Artículo 234. La prisión preventiva es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona. ¿Y cuáles son esas? Está en el artículo 226. Dice aquí la presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en que recibe la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, la colocación de localizadores el arresto domiciliario y por último fíjense ustedes que lo dejan de último pero no, lo estamos leyendo al revés así, léalo así entonces porque como somos guardia, tenemos que leerlo al revés y entonces la prisión queda arriba digo yo si sabemos leer si el ministerio público atención país Usted que, que le gusta aplaudir todo lo que le presentan, porque no ha profundizado en la historia y porque hoy tenemos un código procesal penal. Usted no ha profundizado. Si usted no ha profundizado, entonces yo le invito a que lo haga para que pueda entender el contexto. Amado lo entiende perfectamente porque lo ha estudiado. Los jueces lo entienden perfectamente. Los que estamos ligados al derecho lo entendemos perfectamente. Y por eso esta mañana me daba pena escuchar a un colega decir, sí hay que hacerlo porque no te toca a ti. Porque le está tocando a tus contrarios. Pero cuando te toque a ti que ven esa patana cargada de cemento y te pisotea a ti también y te arrastre, entonces ahí vas a gritar, pero ya va a ser tarde. Si no le ponemos un freno al Ministerio Público, van a llenar las cárceles del país de presos preventivos. Oye eso, amado, porque ni siquiera es condenado. Preventivo. Yeah, yeah. Esperen. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú dijiste? Repítelo, por favor. Que van a llenar el país, las cárceles, de presos preventivos. No, pero que están llenas. Están llenas. Pero justamente ahora la van a desbordar. La van a desbordar. Porque, sí, hablate, por ejemplo, el amigo Wilson Camacho. <risa> el amigo Wilson Camacho, que es un excelente eh, eh, profesional. Pero yo entiendo que se está dejando de llevar de la emoción. Creo que se está emocionando. Y se está yendo por un por, por un camino que no es el correcto para la justicia Que no le está haciendo bien a la justicia Porque si vamos a perseguir la corrupción Vamos a perseguirla de manera correcta Y vamos a perseguirlo a todos A todos, porque esto me está pareciendo muy dirigido hacia un sector específico Y eso es peligroso No convertamos la justicia dominicana No, no, no, no, no, no hagamos de, de, de la justicia dominicana como ha sucedido en Brasil en Bolivia, en Venezuela y en gran parte de América Latina, que la han convertido en un brazo de poder para avasallar y para abusar del, del poder político. Eso es peligroso, señores. Eso es muy peligroso. Las leyes están ahí. Y hay que aplicarla. Si no, cuando a usted le toque, no grite, porque hmm. se lo dije. Mira, a mí me dijo un policía una vez. Para mí eso fue algo tan sintomático. El Código Procesal Penal Dominicano eh, prohíbe que se aplique como sanción administrativa, se aplique, se, se aplique la prisión. Cosa que es muy común en los cuerpos castrenses la policía, la guardia, día a día a un tipo que, que no le llevó el café a tiempo al comandante o que le llegó frío, eh, día a día, cinco días de prisión, 20 días. Eso está prohibido en el código. A mí me dijo un policía, cuando yo se lo expliqué al policía, dijo, oye, pues yo, vi, yo vivía depotricando contra ese código porque era el código de los delincuentes, pero ya me está gustando Tú oye. después cuando, cuando le afectaba a él, fue el que se dio cuenta las bondades del código procesal penal. Claro, así mismo me dijo: Ah, pero yo hablaba mal de ese código porque dijera el código de los delincuentes, pero ya me está gustando, claro. Porque es muy fácil tú criticarlo cuando es al otro que le está pasando, incluso gente lo celebra. Y era da pena ver cómo los, los comunicadores de la República Dominicana, una gran parte celebran eso, incluso claro. ver a una comunicadora, decir a la gente que duerma con ropa sí. eso es lo más funesto que le puede pasar a un país, por ejemplo si yo como autoridad, yo cito a Amado José Rosa, para que comparezca ante la Procuraduría y en dos o tres ocasiones él comparece ¿qué no hay, gano no yo hay, con lo a buscar preso a su casa? es que ningún juez debiera de meterte preso en caso de que haya ¡Claro! una, una, un, un proceso se, ha, se echa a andar un proceso, ¿Sabe por qué? precisamente porque Tú, no has tú has demostrado que tú no vas a correr para... Ningún lado? Exactamente, ¿y cómo es posible que un juez, atención a los jueces, vamos a romper con eso, ¿eh? Vamos a romper con esa vaina en la, en la República Dominicana, quieran ustedes o no quieran. Si Amado ha citado tres veces a la Procuraduría y las tres veces asiste, asiste, ¿cómo es posible que un juez emita una orden de arresto? ¿Pero en qué, cabeza, en qué cabeza cabe? Lo primero que usted tiene que decirle a ese, a ese Ministerio Público, y tú lo has citado, ¿sí? Y ha comparecido. Sí, aposítamelo ah, pues, de nuevo y eh, aquí ejecuta el lado de arresto. Aquí. El código está hecho para que las personas, los ciudadanos vayan en libertad claro. a defenderse. Pre, pre, prevalecido de la presunción de inocencia vayan en libertad. Por eso cuando tú leíste el artículo dice es excepcional la prisión preventiva. Excepcional. Miren, hay dos libros que a mí me marcaron profesionalmente. Eh, me han marcado profesionalmente. Uno de ellos es un libro de, Jack, de, de, un libro de Francis Bailey que se llama La defensa nunca descansa en inglés sería como The defense never rests nunca descansa ese libro me marcó como penalista que soy y un libro que leí hace muchos años que me lo regaló mi amigo Fabio Guzmán me regaló un libro de un juez francés que escribió sus su memorias ese juez se llamaba Jacques Batigny y escribió una memoria titulada, Un juez confiesa. En esa memoria, él dice una frase que yo la recuerdo como si la hubiese leído a su momento. Sí. Dice, resolver humanamente problemas humanos es ahí el compromiso de un juez. Sí. claro. Resolver humanamente problemas humanos es el compromiso de un juez. Pero aquí, lamentablemente, los jueces, Bien. tránquenlo Vamos y después investiguen. Pausa. Vamos a la pausa.